me propongo hacer un resumen de las características morfológicas y geológicas de la región del Chorro, para obtener los principales acontecimientos que la originaron. La zona del Chorro está atravesada por el río Guadalhorce, que separa en el denominado desfiladero de los Gaitanes dos conjuntos montañosos de características muy diferentes. Al este, la Sierra del Valle de Atalají, que está constituida por una serie de alineaciones montañosas orientadas según la dirección aproximada a este-oeste, con zonas más elevadas que se corresponden con la Sierra de Uma, la Sierra del Valle, que presentan altitudes próximas a los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Al otro lado del desfiladero nos encontramos la sierra de la Morchón, de menor altitud, 663 metros sobre el nivel del mar, y que presenta una forma mucho más esférica. Estas características morfológicas van a estar relacionadas con la litología de los materiales que las constituyen, con la estructura geológica de la región y también con los agentes geológicos que han actuado en ella. El río Guadalhorce es uno de los principales agentes que han contribuido a la morfología de esta región. Con una longitud de 154 kilómetros y una cuenca vertiente de algo más de 3.000 kilómetros cuadrados, es el principal río de la provincia de Málaga, no sólo por ser de mayor longitud, sino porque el aprovechamiento que de él se ha obtenido históricamente para producir electricidad electricidad en las centrales hidroeléctricas del chorro y también por utilizar sus aguas para consumo humano de la capital y para los riegos del Bajo Valorado. En la región del chorro eh, existe, se encuentra, un enclave ciertamente singular. Coinciden prácticamente en un punto tres arterias importantes, el propio Guadalhorce Alto, el río Guadalteba y el río Turón. Antes de la, la confluencia de estos ríos se encuentra el complejo hidrológico de los tres embalses, de los cuales el primero en construirse fue el embalse del conde del Guadalhorce, situado en el río Turón, del cual hoy celebramos su centenario. El río Turón, ciertamente, es el de menor caudal de los tres ríos, pero es el más regular y el que aporta las aguas de mejor calidad. Además, es el que presenta una cerrada con mejores características para la construcción de una presa. Llama la atención el hecho de que el río Guadalorce, que circula hacia el oeste en la Vega Dantequera, gira hacia el sur. atravesando el, el desfiladero de los Gaitanes en el arco montañoso central de la provincia de Málaga. A partir de ese punto, con una preferencia claramente meridional, el, el río discurre hacia su desembocadura en el Mediterráneo. Algunos investigadores, entre ellos nuestro fundador y primer presidente Domingo de Orueta, han expuesto la hipótesis por la cual el Alto Guadalhorce era un afluente del río Genit y, por lo tanto, del Guadalquivir, y en un determinado momento fue capturado para dirigirse al Mediterráneo. La situación de algunos depósitos fluviales antiguos, los perfiles longitudinales de los ríos, así como el propio trazado del Guadalhorce, son algunas de las evidencias que sustentan esta hipótesis. Chorro está situada en el tercio occidental de la cordillera Bética, cerca del límite entre la zona interna y externa de esta cordillera, y es una, una zona de una gran complejidad geológica. Las sierras calizas del Valle de Adalají, que observamos en esta fotografía, pertenecen a la zona externa de la cordillera, concretamente al dominio peribético o subbético interno occidental. Están formadas fundamentalmente por rocas calizas y margosas de edad mesozoica, es decir, de la era secundaria. Las calizas jurásicas son las responsables de los importantes relieves que existen en la zona y sobre ellas se ha desarrollado un modelado cártico. La secuencia estratigráfica es decir, los materiales ordenados de más antiguo, más modernos que existen en la región, es una típica secuencia del de penibético de la cordillera. Y sobre esta secuencia del de, de, de penibético se depositan unos materiales orogénicos. que se denominan el mioceno del chorro y que se depositaron en el mioceno superior. Describiendo brevemente los materiales de más antiguo más moderno, nos encontramos en primer lugar con materiales triásicos, que están constituidos por margas de colores verdes y rojo con yesos. Se trata de depósitos fluviales o lacustres, y también presentan bancos de dolomías depositadas en un medio marino somero. El jurásico está representado por carbonatos de fascias marinas de poca profundidad. Sobre unas dolomías iniciales aparece una formación de calizas geolíticas del jurásico inferior y medio y seguida de caliza nodulosa con amonites y caliza política del jurásico superior. El cretácico presenta depósitos marinos de fascias mucho más profundas. La formación capa blanca, marbaliza y margas blancas con nódulos de sile de edad cretácico inferior y sobre ella la formación de capas rojas, marga y marbalizas rosadas de edad clásico superior paleógeno. Los depósitos porogénicos del mioceno superior del chorro están formados por arenica y conglomerados con abundantes bioclastos, es decir, restos de ostraídos y erizos, típicos de ambientes marinos someros. La estructura geológica de la Sierra del Valle de la está formada por pliegues en cofre de dirección este-noreste o este-suroeste, cuyo apretamiento ha dado lugar a fallas con la misma orientación que son las que originan los bruscos resaltes topográficos que se observan en el relieve y que veíamos en las fotos anteriores. Las fallas han sido interpretadas de manera muy diferente, desde el cabalgamiento. desde cabalgamiento hacia el norte, que se amortiguan lateralmente y se, y se relevan entre ellos hasta fallas normales que han dado lugar a una estructura de bloques hundidos y levantados. La deformación se produjo en la orogenia alpina que originó el plegamiento de la cordillera cuya etapa principal tuvo lugar en el Mioceno inferior y medio entre 20 y 14 millones de años de la actualidad. Los sedimentos detríticos del mioceno superior que afloran en la margen derecha del río Madalorce, muestran por el contrario buzamientos suaves y se consideran po Estos materiales fosilizan el relieve que existía cuando se, cuando se depositaron sobre las rocas del peniétrico. Se disponen sobre las secuencias preorogénica mediante una discordancia angular y erosiva. La geomorfología es sin duda el aspecto más llamativo de la geología de la región. Destacan los cañones de Gaitanejos y los Gaitanes, donde la erosión vertical que ejerce el río Guadalhorce al atravesar las calizas jurásicas ha dado lugar a cañones estrechos de paredes subverticales. En dichos cañones, el río presenta varios meandros encajados y se observan formas erosivas, pirancones, ...por encima del cauce actual... ...estas características son indicativas... ...de que el río Guadalurce es un curso antecedente... ...es decir, anterior a la formación de la montaña... ...y que posteriormente a la aparición de la misma... ...ha mantenido su cauce y su dirección original. También destacan... En, ...en la geomorfología, en las formas del relieve los escapes verticales asociados a la falla, las formas cárticas de las calizas jurásicas, principalmente cuevas, y las formas erosivas eólicas en la arenicas y conglomerados del Mioceno, denominadas tafoni. Particular interés para el conocimiento de la geología de la región, que estamos analizando, lo presenta el denominado Mioceno del Chorro, una formación de conglomerados y calcaranitas de origen marino y de gran potencia, unos 500 metros de espesor. Esta formación ha sido identificada como el primer registro claramente posterior a la estructuración del contacto entre las zonas internas y externas de la cordillera bética en esta región. Sobre estas rocas, sobre estos materiales, se encuentra cimentada la presa del conde de Guadalhorce. Los potentes sedimentos miocenos presentan diferentes estructuras sedimentarias originadas por corrientes, como la estratificación cruzada, así como algunos restos fósiles marinos, y están asociados a la sedimentación en un corredor marino que unía el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo hace unos 7 millones de años, denominado el Estrecho del Guadalhorce. Es interesante su modelado con formas tipo o oquedades de dimensiones variables propias de superficies verticales expuestas frontalmente al viento. Se originan como consecuencia del impacto repetido sobre las rocas de las partículas finas que transporta el viento. Sobre el afloramiento de los materiales miocénicos, debido a procesos de descompresión, se desarrollan diaclasas de paralelas a la topografía, que dan lugar a formas como la denominada el arco gótico. El estrecho del Guadalhorce, que antes he citado, corresponde a una cuenca intramontañosa de forma alargada y estrecha, con una anchura máxima de 5 kilómetros y una profundidad máxima de agua de 120 metros. Una vez formada la cordillera bética, durante el mioceno superior, de 11 a 6 millones de años de la actualidad, el Atlántico y el Mediterráneo estaban comunicados a través de diversos pasos estrechos, situados tanto en el norte de África como en la cordillera bética. Uno de estos pasos, el estrecho del Guadalhorce, estaba situado en la provincia de Málaga, Aproximadamente en el lugar que hoy ocupan el tramo bajo del río Guadalhorce y el área del Chorro. En la cuenca llegaron a depositarse más de 200 metros de sedimentos y el depósito de los sedimentos en esta cuenca estuvo controlado por la tectónica. Fallas con distintas orientaciones dividían la cuenca en zonas sometidas a hundimiento, donde se depositaba un mayor espesor de sedimentos. Y áreas sometidas a la elevación, donde el espesor de sedimentos depositados era menor. Entre estos sedimentos se encuentran los que denominamos el Mioceno del Chorro. Al final del Mioceno, la región su sufrió una progresiva pero significativa elevación tectónica, el mar se retiró de la cuenca y quedó emer emergido el El río Guadalhorce se encaja en la serie mesozoica de la región del Chorro y origina un importante cañón fluvio-cártico en donde se puede observar un buen corte de la serie mesozoica del Penibético de esta cordillera. El desfiladero de los Gaitanes y Gaitanejo constituye el rago exocártico más notable del macizo, con paredes de más de 200 metros sobre el cauce del río, situado ...a cota comprendida entre los 300 y 220 metros sobre el nivel del mar... ...en un tramo de apenas 3,4 kilómetros. Como saben, el desfiladero se puede visitar mediante el Caminito del Rey... ...que es actualmente uno de los mayores atractivos de turismo de naturaleza... ...de Andalucía y del Mundo, y, y por qué no decirlo también, de España y del Mundo. Uno de sus valores más destacados es el relieve que resulta de la evolución geológica regional. A lo largo del Camino del Rey se observa el siguiente corte geológico inédito que, re que reproduzco en la parte inferior de la pantalla, realizado por nuestro compañero académico, Juan José Durán, durante una de las visitas que efectuamos conjuntamente a la zona. La estructura general del área del desfiladero corresponde a un anticlinal asimétrico con el flanco norte con un buzamiento de unos 40 grados y el flanco sur prácticamente vertical. Esta estructura se encuentra compartimentada, como se observa en el corte geológico realizado, por falla que hunden la parte central del pliegue. Vamos, les voy a explicar brevemente la génesis de esta estructura. En primer lugar, se eh, originó un pliegue anticlinal asimétrico debido a esfuerzos compresivos. El flanco norte tiene, como ven, perdón. un buzamiento suave, mientras que el flanco sur eh, tiene un, un buzamiento 80 o 90 grados, casi, casi vertical. La charnela o parte central del pliegue quedó hundida por fallas normales al norte ...y una falla inversa al sur. Ambos, en ambos extremos del pliegue... ...se depositaron discordantes la arenisca y conglomerados del Mioceno Superior... originado en el Paleo Estrecho del Guadalajara. Voy a describirles brevemente... Algunas de las características que podemos observar a lo largo del desfiladero. El desfiladero tiene una longitud total de unos 3,4 kilómetros y presenta dos tramos angostos en sus sectores inicial y final, denominados desde aguas arriba hacia aguas abajo, desfila desfiladero de Gaitanejos o tajo del Gaitanejo, y filadero de los Gaitar. entre ambos el desfiladero presenta paredes en ambos perdón, en ambos en ambos tramos el desfiladero presenta paredes verticales que superan los 200 metros de altura con zonas en las que apenas hay 10 metros de anchura entre las dos paredes entre ambos desfiladeros se encuentra el valle del hoyo un paraje que durante muchos años ha sido prácticamente inaccesible. A lo largo del desfiladero existe una decena, una veintena de cavidades, algunas de ellas colgadas muchos metros por encima del curso del río, cuya evolución se ha visto afectada por el progresivo encajonamiento del, del Guadalhorce. El río ha ido profundizando el desfiladero en sucesivas etapas, ...el establecimiento de la red cártica es posiblemente correlativo con el de la red fluvial... ...quedando abandonada como consecuencia del encajamiento de esta última... ...que actualmente supone el nivel de base relativo del drenaje cártico local. El desfiladero de Gaitanejos tiene cerca de 800 metros de longitud... ...el río Guadalhorce se encaja en las calizas del Jurásico Superior que presentan un ligero abuzamiento hacia el norte, coincidiendo con el flanco norte del anticlinal. El anticlinal está retocado por fallas normales que hunden los bloques más meridionales, como se observa en el tajo de las palomas. A lo largo de su recorrido, podemos observar el gran desarrollo de pilancones o marmitas de gigantes de diferentes tamaños, a veces de grandes dimensiones, Situada a distintos niveles del tajo, se trata de forma típica de erosión fluvial con régimen turbulento. En esta zona, la caída de bloques de diverso tamaño, favorecida por la pendiente, por la fuerte pendiente, genera conos de derrubios. El Valle del Hoyo tiene una longitud de 1.800 metros, discurre por rocas más blandas, lo que hace que sea un valle más abierto de pendientes más suaves. ...corresponde a parte del flanco norte del anticlinal... ...que ha sido hundida por fallas principalmente de tipo normal. Este tramo está constituido en su mayor parte... ...por marco calizas del Cretácico Superior... ...con pequeños afloramientos de calizas jurásicas... ...que constituyen los bloques levantados de las fallas normales. Al final del Valle del Hoyo... ...antes de la entrada en el desfiladero de los Gaitanes se encuentra un afloramiento de materiales pertenecientes al triásico subbético. Arcillas versicolores con yeso, que corresponden al núcleo del anticlinal. El desfiladero de los Gaitanes tiene 800 metros de longitud y presenta paredes prácticamente verticales. Atraviesa el flanco meridional del anticlinal con las capas buzando fuertemente hacia el sur. El aspecto morfológico más espectacular es la relación geom geométrica entre el eje del río y la estratificación vertical de las calizas. El río corta perpendicularmente a los estratos calizos y ofrece un gran corte de la serie mesozoica. permite ver la secuencia estratigráfica más completa del recorrido, desde el Triásico Superior al Mioceno Superior. A lo largo del desfiladero se observan las secuencias jurásicas, dolomías masivas, caliza oolítica del Jurásico Inferior Medio, calizas nodulosas con amonite y calizas oolítica del Jurásico Superior. Al final del tramo... El final, perdón, el final del tramo coincide con el techo de las calizas jurásicas sobre el cual discurre la pasadera. Sobre las calizas del, del jurásico superior se encuentra la formación capa blanca del cretácico inferior y la formación capa roja del cretácico superior paleósico. A la salida del desfiladero se puede observar la discordancia angular erosiva que existe entre los conglomerados del mioceno superior, que se dispone en, de forma horizontal, sobre la serie jurásica subnética vertical. Para acabar mi intervención, voy a resumir la génesis del desfiladero de los gaitanes a partir de los datos que he ido enumerando. Me baso en unos esquemas de campo realizados también por Juan José Durán donde ha indicado mediante un rectángulo azul la posición que teóricamente ocuparía la garganta en cada momento de la historia geológica. La evolución geológica de la región se puede simplificar en cuatro fases. La primera fase consistió en una sedimentación, sedimentación de fangos calcáreos en una cuenca oceánica progresivamente más profunda que originaría Caliza y marco y esta sedimentación tuvo lugar en el Jurásico hace aproximadamente 180 millones de años. La fase 2 coincide con la orogenia alpina motivada por el acercamiento de las placas tectónicas africana y europeas. Se originó el plegamiento de las rocas jurásicas y cretácicas depositadas anteriormente. La deformación principal, que dio lugar a la cordillera, tuvo lugar en el Mioceno Inferior y Medio, hace de 20 a 14 millones de años, y originó el, cintur el cinturón de pliegue y cabalgamiento del horógeno bético. La tercera fase tuvo lugar en el Mioceno Superior, con la formación de cuenca intramontañosa donde se produjeron depósitos marinos costeros. Entre ellas se formó el Paleoestrecho del Guadalhorce, con el depósito de una potente serie de sedimentos detríticos costeros, arenica y conglomerados, del Mioceno del Chorro, hace aproximadamente unos 8 millones de años. La cuarta fase tuvo lugar entre hace 8 millones de años y la actualidad, y consistió en la excavación fluvial de la garganta de los Gaidales. En primer lugar, hay que invocar un levantamiento tectónico general que originó la retirada del mar Mioceno y la instalación de una red fluvial que incluía el río Guadalhorce. Se ha apuntado al Pleistoceno Inferior, hace unos dos millones de años, como un periodo en el cual el Guadalhorce vertía su agua al en ir. Durante el Pleistoceno medio pudo producirse la captura del Guadalhorce dirigiéndose desde entonces hacia el Mediterráneo, precisamente a través del desfiladero de los Baitanes. Como causa de esta evolución del curso del río, se argumentan mecanismos halocinéticos y o tectónicos. El levantamiento tectónico del macizo del Valle de Atalají, respecto a la zona circundante, hizo que el río Guadalhorce adquiriera la energía erosiva suficiente para generar los cañones que observamos actualmente. Muchas gracias por vuestro